Gracias a esto yo sigo vivo, por eso me mantengo ceñido al piloto. Otra parte de las veces es sin motivo, ya que repito siempre el mismo ciclo Admirando este filo, filo, que si me corto y en si sí lo sigo Acabo todo loco y sin concilio, con los ojos rojos y sin colirio ¿Y qué más da? ¿Cuánto tiempo sentía vacío existencial? Las ganas de a todo lo que tengo renunciar Un sitio tan bobo nunca me atreve a saltar, de forma mortal ¿Y qué más da? ¿Cuánto tiempo sentía vacío existencial? Las ganas de a todo lo que tengo renunciar Un sitio tan bobo nunca me atreve a saltar ¿Y que más da? Ya no tengo tiempo para quererte so, Ojalá su pies como se invierte Pero hay tantas cosas que me pierden Que en este camino nunca llegaré a encontrarme Yo que no sepa cómo irme Tampoco quiero quitarme Pero la presión tan firme Nunca me deja zafarme Ni batirme, ni seguir adelante. Me siento endeble a punto partirme, creyendo en mi alguien, par de partirme Creyéndome alguien parte la estirpe Hasta estamparme y luego esparcirme Soy yo que arde y se derrite Tras cada derrota que vive mi alma En pena se extingue el karma más vierte que sigue y no se acaba la saga, sigo buscando esa soga que me libere del crimen, que aparezca la parca y con su guadaña. La vida me sigue, puede que esto me ciegue, no sepa dónde aferrarme por mucho que me vea reírme. Por dentro me encuentro triste, mandándolo todo al traste. Y hacia a esto yo sigo vivo, por eso me mantengo ceñido al pilo. Gran parte de la pc es sin motivo, ya que repito siempre el mismo ciclo, admirando este filo, filo que si me corto y en si sí lo sigo, acabo todo loco y sin concilio con los ojos rojos y sin colirio y qué más da, Tres depresión, ansiedad, insomnio, trastorno, personalidad, si tengo tics o tengo TOC, demasiatec, prueba de tag, El tres, depresión, ansiedad, insomnio, trastorno, personalidad, si tengo tics o tengo TOC, demasiado tech, prueba de tag. Ten cuidado en este cerco en la ley de la selva, de esta maldita ansiedad nadie te salvará, se te acerca y a tu oído va Puede que nunca vuelvas a ver la luz del alba Pa', pa, pa que ya no me están. Por que soy yo te busco pero tú te me vas pa, pa, Yo te quiero soltar todo lo que tengo dentro pero tú quieres escapar Gracias a esto yo sigo vivo Por eso me mantengo ceñido al pilo Gran parte de la veces es sin motivo Ya que repito siempre el mismo ciclo Admirando este filo, filo